En momentos de pandemia, asumir que una persona que presenta los tradicionales síntomas gripales efectivamente tiene una gripa es un error craso. Es importante, sobre todo en el pico de la pandemia, que todo síntoma gripal se relacione con COVID. El segundo error es contemporizar demasiado con los síntomas y con la enfermedad. La consulta oportuna, sobre todo ante deterioro de la oxigenación, aumento de la frecuencia cardíaca o no control de la fiebre son esenciales para lograr la intervención que los pacientes necesitan y prevenir deterioro y probablemente la muerte. La automedicación provienen sugerencias de todos los orígenes para consumir medicamentos que realmente tienen poca utilidad y pueden terminar generando daños en el sistema de defensa, en el riñón o en el hígado. Para fines prácticos. En este instante, toda gripa, entre comillas, se trata de COVID.